hola muy buenas vamos con lo que indico en el título del vídeo este vídeo está motivado por un usuario que me preguntaba si sabía dónde encontrar el upc que es un código que identifica a cada álbum en FreshTunes. bueno en FreshToon y en todo sitio lo que no sabe este hombre es cómo encontrarlo en FreshToon o FreshToons. no sé cómo se pronuncia bien tengo un inglés lamentable y vergonzoso bueno vamos a ver por qué este hombre no encuentra el upc vamos a entrar a un álbum Aparece aquí información al respecto sobre lo que es y SRC es el código que identifica un álbum, el UPC, a una canción en concreto. No aparece por ningún sitio, pero sí que aparece. Vamos a volver atrás a la lista de álbum y en lugar de darle directamente sobre el nombre, vamos a ir a Details. Ahí es donde aparece. Tenemos el UPC y SRC. Pues nada más, el vídeo no da para, para más. Si tienen cualquier duda más, me la comentan. En el caso de que pueda solventarla, pues responderé. Apoyarme con un like, por favor. Buen día, chao, gracias.